Be back, and uh, it's a great feeling after two years, after all this hardship with the pandemic. Everybody's been waiting for this opportunity to come back to Spanabis. Bueno, creo que es increíble, estoy súper feliz, ¿sabes? Una buenísima energía. Cuando ya dijeron por la Megafonía que abríamos puertas, fue como, uh ya estamos aquí. La feria está increíble. Y las sensaciones de felicidad. Las people son tan graciosas. Tenemos ganas de estar aquí. Tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de exponer nuevos productos. Estamos de ver a todos networking. Y encontrarnos cara a cara, hablar. Colegas, recibir amigos. De tener reuniones, de quedarte afónico Hemos tenido siempre el stand a tope y... Esto mola, mola más o como feria. De vivir es que esto, esto hay que vivirlo y hay que estar aquí. Hay mucha gente que yo conozco que no veo desde dos años, tres años. La verdad que nosotros vinimos hace un par de años, montamos el stand, estalló toda la alarma, se canceló la feria y no podemos hacer nada, así que veníamos con unas ganas. De volver a ver a las viejas caras y nuevas caras también. Estamos contentos acá, a mí es mi primera vez. Es mi primera vez aquí. This is my first time at primer año que venimos a participar aquí como stand. Sí, hemos escuchado mucho y hemos intentado por la primera vez, así que estamos desesperados, así que realmente nunca nos esperábamos así. Y de ver un poquito cómo está todo el, el tema la industria, el pulso, cómo ha sobrevivido a este parón tan largo. Y también para mostrar que la industria es aún fuerte, que la industria está aún creciendo. Hemos tenido un riesgo mucho más alto de lo que no esperábamos. El spanavis se confirma la expo más internacional del mundo. Es una buena feria, spanavis y para hacer negocios ha habido B2B, ha habido conferencias... Este after, año, después de este periodo uh, de la pandemia, uh, desarrollamos desarrollado algunas nuevas estrellas. Tenemos DNA cake DNA, uh, tenemos pie kosher tenemos auto-strawberry banana, y algunas más sorpresas will eventualmente in a few en unos meses, pero creo que todos lo sabrán. Estamos presentando una nueva línea de fertilizantes bio, totalmente orgánicos, para crecimiento y floración, que estamos seguros que a todo el mundo le va a encantar, además así hacemos un poquito caso a toda esta gente que quiere cosas orgánicas para cultivos más naturales y escuchamos un poquito las necesidades de la gente y son como siempre marca GESI, eficaces y muy fáciles de usar. So, te quiero comenzar con el 3D Chamber, ese nuevo Chamber que tenemos de Pafco, es solo para el Pro, aquí está el Pro con el Travel Glass, el Travel Glass también es uno de productos nuevos, tenemos diferentes colores, cuatro colores y normalmente para llevar, están en actividad y haces así, es un twist lo más y no se, baja, no se sale el agua. En con el 3D Chamber es más fácil limpiar, te das más vapor, más flavor y es muy, muy diferente del original. Es 10 veces mejor. en el último tenemos el Hot Knife. A mí no me gusta tener mi manos sticky no me gusta. Con esta cosa se, se pone tu concentrado acá, hay un botón acá, y se fácilmente calienta y se baja tu concentrado abajo y va a listo. Esta es nuestra primera Spanavis, ya intentamos venir hace un par de años. Los productos en general es todo novedad, entonces os voy a explicar un poquito. Aquí en la feria estamos potenciando el Metraton, que es un producto que nos diferencia porque, por la bioestimulación y toda la biotecnología que le aportamos, ¿de acuerdo? Y también, pues nuestros P.K., nuestras potencias. Tenemos una micorriza patentada en gel por nosotros. El Maigal es la única micorriza que no viene en sólido del mercado. pero la es que por Hydrofarm. And Hydrofarm is a very large wholesaler and manufacturer in North America, but they also have opportunities in Europe. And so for us it means that we are now part of a bigger team that is able to provide more for our clients, more products, more services, and so it's just more opportunities for, for us to share with others. Venimos a tope de genética americana, eh, ahora hay mucha demanda de cosas, bueno, ya llevamos unos años con mucha demanda de genética americana y en Sweet Seeds hemos traído siete novedades para todos los gustos, para todo tipo de cultivador, para el que le gusta más, bueno, Sweet Seeds siempre tiene el sello del aroma, de... Semilla dulce, Sweet Seeds, entonces, bueno, pues lo, creo que lo mejor es que entren en nuestra web, vean lo que hemos sacado, hay siete novedades estupendas, yo tengo como una especial atracción por Sweet Mimosa XL Auto, que es una variedad que yo creo que va a pegar mucho porque es muy cítrica, en Sweet Seeds la parte cítrica la tratamos y la trabajamos muy bien y yo creo que va a ser algo muy guay. y yo ...pues me voy a inclinar por esa, pero cualquiera de las siete... Estos uh, vapes aquí nuevos que son muy fáciles de usar... Uh, ...vapes para cartuchos, para hierba, para concentrado... ...además de ser más discreto, también es mucho más saludable... ...y algo que, que es una gran diferencia es que no se quema la garganta... ...no se quema uno cuando esté fumando esto, es puro vaporización... ...entonces se puede realmente saborear, este es el Wolf Duo es eh, súper fácil de usar, yo creo que es uno de nuestros mejores, más sencillos y más discretos vaporizadores que a la gente le encanta, se prende presionando cinco veces, mucho poder para poder usar con cualquier cartujo y um, yo creo que es algo que a la gente le encantará, algo que definitivamente podemos vender a la gente que sería muy bueno. Somos aquí para mostrar a la gente las nuevas LEDs de CaliTech, del Grizzly, los controladores que en con la VPD, que es la Vapor Pressure Depressure y los sistemas hidropónicos para mostrar a los cultivos cultivadores que pueden obtener calidad, plantas de calidad con material de calidad. Yeah, we win the King's Juice and also we won yesterday in America with the Grow Diaries Best Plant from 2022 in America. So, two very big prices for us. Yeah, which is great. We're always happy to get prices, no. coming out with a lot of new stuff and uh, we just brought out the full gas which is a cross from uh, Exodus cheese times sherbet og mm -hmm. lemon and orange which is a cross between super lemon haze and clementine which is also a great variety and we have four new gelato auto 41 strains which are crossed with guava and a few other really really nice crosses so yeah muy feliz releases. Uh, lo que queremos uh, que la gente conozca en, en este momento es el pro orgánico, que es un muy buen uh, producto para la tierra como para el hidroponía, para cultivar de manera biológica. Eh, con respecto a los fertilizantes, tenemos dos productos nuevos, que son el CalMag y el Silic Rock, que lo estamos presentando también acá. Y una de las novedades más lindas y más interesantes que tenemos es el Streetwear, con toda la ropa de calle, de plagrón que se ha diseñado para un buen look callejero. Así que esas son algunas de las cosas que estamos presentando acá, junto con los sustratos que ahora la gente los puede tocar y conocer de manera más directa. Y we have two lines of fertilizer. One is your more traditional liquid line, um, that everybody else is familiar with other liquid lines. It's very, very similar. It's a two-part You add even parts of both. But what's different um, this year is you're seeing our new pro line. And this is our professional line and it's it's powders, its polvos, you know? It's it's uh it it comes in a powdered form in a bag and then you mix it with water so that you're not mailing around with the increased costs of shipping now. We're just ma mailing the powders to you and you add your own water. And so the, the Pro Line is what we use in all of our commercial facilities with the Jungle Boys, um, who are our research and development partners. So all of these lines are the recipes that the Jungle Boys use in their commercial cultivations. And if, if people aren't familiar with the Jungle Boys, they're they're um, you know Los Angeles cultivators who are one of the premier cultivators in the United States. And we partner with them to do all the research and development in a real facility with real cannabis and show you real results. Hemos traído tres variedades nuevas, dos autoflorecientes, eh, dos autoflorecientes americanas de cruce americanos, una es Auto Mimosa Punch, la otra es Auto en Cream. Son dos variedades muy resinosas y muy fuerte a nivel de THC. No son tan grandes como tamaño a nivel de altura, pero se hacen como un árbol de Navidad muy, muy bueno, te digo, muy recomendable. Y después una variedad feminizada, para, muy, muy buena para exterior, que se llama la Durban Dew. Es un cruce entre dos clásicos nuestros, que son la Durban Poison, que es una sativa del África del Sur histórica, y la Frisian Dew, que es una variedad muy buena y muy resistente para el cultivo exterior, que hemos desarrollado y seleccionado en el norte de Holanda, en una zona que se llama Friesland. Así que es una zona muy fría y la planta años después años se seleccionó fue seleccionada para tener una planta muy muy resistente a la temperatura baja y la alta humedad. Entonces con esto llegamos a Panagis y tenemos mucho proyecto todavía en la casa, pero lo vamos lo dejamos para el próximo año. We are specialists in color label printers and color labels, yeah. So we do all this stuffing here for example Um, for labeling all the products, bottles, packages everything you need to be labeled yeah? we can forward you the, the solution Somos una marca holandesa con 160 años de experiencia distribuimos a más que 80 países en el mundo y Holanda de donde viene el coffee shop somos el líder so, entonces estamos aquí porque somos el líder en Holanda y queremos presentar nuestros productos aquí por España. Por ejemplo, aquí hay una novedad, un dispensador de papel muy chula que, que lleva papel blanco y papel orgánico. Y tenemos también estos nuevos filtros activos que vienen en un pack de 34 con dos capas cerámicas, carbón activo dentro. Que es el producto mejor en el mundo en papel, eh, en el filtro activo que tenemos. También una gama nueva orgánica que tenemos una cooperación con eh, Amsterdam Genetics, una cadena de coffee shops de Amsterdam y este Pacte 10 Active Fedros. Este año hemos decidido de puntar nuestro punto de fuerza de nuestra empresa en la selección de la genética y en vez de volver con un listado de 50-60 genéticas hemos concentrado nuestra faena en 20 genéticas. ...para tener una selección y una calidad muy alta... ...porque la nuestra falla de mercado, digamos, es la parte alta y de alta calidad. Nosotros puntamos en la calidad para servir, eh, digamos, a los consumidores ...y a los cultivadores un alto standing de producto. Este año hemos sacado una luminaria nueva de 320 vatios... ...y la novedad es que se puede controlar desde una aplicación del móvil o tablet... ...de forma bluetooth hasta 20.000 luces. En automáticas auto-gailes cookies auto-runs y auto-skittles, después en feminizadas también en americana hemos sacado la Plus Runes y la Lily OG y hemos sacado una feminizada, volviendo un poco a los ancestros de todo, pues una Nother Light -like por OG. En lo que es el tema de extractos, pues bueno, desde las prensas Rossi, con una, con una plancha de prensado que es para una doble malla, todas son en el manual, ser los pioneros como marcas en tener todo el tipo de maquinaria para todos los tipos de extractos. No lo esperaba, pero Spanavis ha vuelto a ser la fiesta que siempre ha sido. Time Magia Me encanta siempre está aquí y voy a volver seguro La planta vive y nosotros también